Señores, quiero iniciar el espacio del día de hoy haciéndome eco de un video que se ha hecho virar en las redes sociales. Al parecer nuevamente la conducta de un hombre se pone de manifiesto mediante la brutalidad, la ignorancia que puede tener cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Digo esto porque precisamente en la comunidad Los Ríos del Distrito Nacional se ha hecho virar un video donde se ve un señor de nombre Richard que nuevamente intenta abusar de una mujer intentando la sala de un cuarto piso de un edificio en la zona de los ríos, señores. Ese video llegó a nuestra redacción a través de un mensaje de WhatsApp, pero vemos que el video también está viral en las redes sociales, señores. Como nuevamente la brutalidad, la ignorancia, la cobardía se pone de manifiesto en un ser humano de la condición de hombre supuestamente por celos y discusión con esta mujer este señor como todo un verdugo como todo un macho intenta lanzar a esta mujer de un cuarto piso señores pero yo creo que gracias a ese video que se ha hecho viral en las redes sociales de esa misma manera las autoridades tienen que actuar sobre este cruel y cobarde sabía porque un hombre que se preste por discusiones por cualquier razón que sea intentar quitarle la vida a una mujer de esta manera yo creo que no merece menos que todo el peso de la ley pueda caer sobre él, señores. ¿Cómo es posible que este señor que corresponde al nombre de Richard, supuestamente, por una discusión, él tenga que actuar de esta manera? ¿Bajo qué circunstancias usted me puede decir a mí que usted por una discusión de unos supuestos celos, usted tenga que intentar actuar de esta manera, señores? No es posible que todavía en estos tiempos tengamos que ver hombres tan cobardes que para poder imponer su hombría y su machía tengan que poner una mujer en el peligro, señores. ¿Ustedes se imaginan que Dios libre y guarde? Que este individuo en esta discusión, y este forcejeo, esta señora pudiera llegar a caerse de allí, señores. Señores, es que no estamos pensando los hombres cómo es que debemos actuar y tratar con una mujer, señores. Que por situaciones de supuestos celos, Usted tenga que llegar al extremo de poder poner en peligro la vida de esta mujer. Nosotros no tenemos detalle, pero ustedes se imaginan que esta mujer sea la madre de los hijos de este caballero. ¿Cómo le va a explicar a sus hijos que le quitó la vida a su madre, señores, por unos simples celos? Pero la familia que tiene esta señora, la familia de este mismo caballero de nombre Richard. No es posible, señores, tener nosotros nuevamente que compartir con ustedes un hecho tan lamentable, donde nuevamente un verdugo, un cruel, un cobarde, por cuestiones de celo, tiene que actuar de una manera donde pone en peligro la vida de una mujer, señores. Por suerte, los vecinos de la comunidad deciden salir a ayudar a esta dama. Por suerte porque en otros casos no salen a defenderlo, sino que solamente se preocupan en grabar el hecho y en publicarlo para hacerlo viral como este, ¿sabía? Pero gracias a ese video podemos compartir con ustedes esas imágenes que ustedes están viendo en pantalla, señores. Es nuevamente lamentable, es nuevamente preocupante y las autoridades del Ministerio Público prestar atención frente a este caso, señores. El día de ayer, el día de San Valentín, del amor y la amistad, miren cómo se despacha este verdugo de nombre Richard, este cobarde, este otro abusador de aquí de los ríos del Distrito Nacional, donde por una supuesta discusión, mire cómo pone en peligro la vida de esta dama, señores. Es lamentable tener nosotros que ver cómo los hombres estamos llegando a niveles tan bajos, de cobardía y de hombría, de actuar de una manera tan cruel y cobarde frente a una mujer. Yo puedo estar seguro que en una discusión con un hombre, él tal vez no hubiese actuado de esa manera, ¿sabía? Con un hombre igual que él, él mataría de esa misma forma. Pero nosotros esperamos que las autoridades tomen cartas de manera plena y total en este asunto y este señor pague por este hecho de cobardía, de poner en peligro la vida de esta dama por una supuesta discusión de celos. Qué lamentable, señores, que este hombre de nombre Richard actúe simplemente como un verdugo y un cobalde frente a una mujer, que por una simple discusión de la índole que sea, tenga que verse envuelto, señores, en poder convertirse, mire, en un asesino, un suicida que le quitó la vida a una mujer por una simple discusión. Qué lamentable, señores, es muy lamentable.